En Manuel Alonso, gerente de mercado de Teleoperadora del Nordeste, Telenor, ofreció los detalles de las ofertas para toda la región del Nordeste. Bueno, tenemos lo que es un fin de semana naranja, así que se llama oficialmente nuestro Black Friday. Así que también tenemos la activación del cable modem o el internet con solamente un pesito, o sea que todo el mundo venga para acá desde mañana, 7 de la mañana hasta el domingo a las 2 del mediodía, activar su internet con un peso, también el cambio de caja con 500 pesos te puede llevar tu caja HD. Usted trae su caja, se le prueba y automáticamente paga sus 500 pesos y se puede llevar su caja para su residencia. Recordándole que las cajas son cajas nuevas HD que te dan más canales y tu misma mensualidad es lo que tú vas a seguir pagando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.